Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Soto Master. Gente, en este video le voy a mostrar cómo ocultar carpeta en tu computador. Hay muchas personas que se preguntan, "Wow, ¿cómo yo oculto esto? Porque mi hermana, mi primo entra a mi computadora y puede ver lo que yo tenga, no sé, ¿tú me entiendes?" Entonces yo te voy a enseñar cuál es la vuelta, te voy a enseñar cuál es la vuelta para que tú lo ocultes. Entonces el que lo que es, mire facilísimo y rápido. Pero antes de comenzar, me voy con esto. Oye, que lo que es, lo primero, lo primero suscríbete, comenta y dale like, toda la vaina y que lo que tú dices, apoya su master de este lado, oye que lo que mira, lo primero que tú tienes que hacer es dirigirte a la carpeta que tú quieras ocultar, por ejemplo yo me voy a dirigir a mi PC, me dirijo aquí a mi equipo y me dirijo aquí a almacenamiento, estas son las carpetas que yo tengo aquí en mi computadora, por ahora, como de ahí, tú le llegas, lo que pasa es que están ocultas y no le llegan, y la novia mía le llega lo que yo tengo oculto por ahí. No le va a llegar. Y tú que tienes tu mujer en y toda la vaina, tu foto y tu vaina. Tú la ocultas así como yo te voy a decir ahora. Pero si ella vio este video y le va a llegar como tan oculta, te va a dar cuenta. Entonces llégale, mira. Nos, dirigi, nos dirigimos a la carpeta que queremos ocultar. Yo me dirigí aquí a este equipo. Llegale. Mira, esta carpeta que están aquí. Por ejemplo, aquí dicen link de redes, ¿no verdad? Yo la quiero ocultar. Le doy clic derecho. Me voy a vista. Llegale. Estoy haciendo el paso. es un tutorial rapidito. Me voy a vista. Me voy aquí donde dice ocultar elementos. ¿Qué pasa? Esto te lo vas a encontrar apagado. Todo esto lo va a encontrar apagado. No le para lo que se fue ahí, está todo. Esta te estoy hablando de la de la que dice el link de redes. A esta. Me voy aquí. Tú lo voy a encontrar así todo. Apagado. Yo le voy a dar ocultar elementos. Venga, seleccionar. Te va a dar solo a esta carpeta. O a toda la que tú quieras. Yo le voy a dar esta Voy a aceptar. Yo estoy diciendo los pasos. Se fue la la la la la, la carpeta. Se ocultó. Viste que fácil y rápido. Entonces, si tú quieres, si tú, un ejemplo, cierra todo. Y vuelve a buscar la carpeta. si no sabe buscarla. Te va a equipo. Voy de nuevo. voy a equipo. Aquí no está la que dice redes. El link de redes. Entonces yo quiero que aparezca de nuevo. Vamos aquí de nuevo a vista. Pácata. Y nos vamos. Elemento oculto. Ahí va a salir la carpeta. Apago. Elemento oculto. Te va la carpeta. le llega ¿Cuál es la vuelta? Elemento oculto. a la carpeta. Entonces. Llegaste como el tutorial de fácil rapidito Entonces, vamos allá, la guarda oculta, que roto. Ya ustedes saben, hasta aquí fue el video de hoy. Suscríbete, comenta, parte. ¡Po, po, po, po!